plantel suficiente. Tenemos plantel que ha aguantado ausencias y tenemos opciones. Ni desesperado, ni tranquilo. Listo para ayudar al equipo. Transmitirle esta tranquilidad. Que nunca se den por vencidos. O jamás se da por vencido. Finalmente, aseguró que tanto él como el equipo están convencidos de que el pase a semifinales lo conseguirán en casa. El equipo tiene una espina clavada, pero al igual que yo están convencidos de que podemos darle la vuelta, manifestó. Para finalizar, acuerdo a Felipe Ramos Rizo analista arbitral de ESPN. Condenó el arbitraje de Diego Montaño Robles como localista, ya que considera que Mosquera debió ser ex expulsado desde el minuto 51, pero decidió no hacerlo por la presión de los locales, según su percepción. Un buen primer tiempo de Diego Montaño, pero en el segundo se perdió por no expulsar a Mujera. Ahí empezaron las patadas y protestas airadas contra el silbante. A Borriarán lo taparon a patadas. La de Baeza es por detrás sin tener la posibilidad de jugar el balón por lo que lo tenían que expulsar. A pesar de amonestar los jugadores de Toluca le gritaron. Manotearon situaciones que no logró controlar. Mientras el partido no crezca puede arbitrar, pero cuando sube de tono, se convierte en un árbitro pita falta sin lograr controlar el juego.